Por último, si tienes alguna pregunta, busca a tu profe y cuéntasela. Esto fue todo. Recuerda que dentro de, todos nuestros, dentro de todas nuestras acciones del día a día podemos hacer un cambio. Y esto pueda determinar si puedas ir de visita a un arrecife coralino, o que puedas caminar a través de un manglar, o que puedas visitar un nevado y tocar la nieve por primera vez. Así que... No se te olvide la importancia que tienen los ecosistemas y la importancia que tenemos nosotros como un animal más dentro de este gran sistema. Muchas gracias y espero que hayas aprendido muchísimo. ¡Chao!